largo en la costa atlántica muchísimo turismo y muy buena pesca también estuvimos relevando el muelle de Maracujú en horas nocturnas eh, estuvimos dos horas antes de la máxima creciente y un par de horas después así que son los momentos justos para ir a pescar muchas cañas y buena pesca la verdad se dieron casi todas las especies de mar salió una brótula muy linda mucho bagre de mar de tamaño pequeño y algunos mediano y una sorpresa de un bagre que llegó a los 3 kilos, 3 kilos y medio de peso, muy bueno. Algunas corvinas, así que viento del noreste, mucha marea y bueno, encarnando con anchoa y camarón, lanzando bien lejos, se dieron los mejores resultados, equipo de pesca de caña de 3 ,50 metros 50, reiles cargados con 30, de los constancia del 0.30 o 0.35 y salida del 0.60 eh, Por supuesto, atar bien la carnada para lograr que no nos desprendan el lance Y bueno, una linda pesca ya de cara a lo que se viene Que es para mí los mejores meses para la pesca de variedad de mar Octubre, noviembre y diciembre Y bueno, ya después ya para la gente que piensa en, la, en las vacaciones este, Sabemos que lo que es la costa atlántica es muy visitada también este, estuvimos filmando un poco en San Bernardo, muchísima gente, así que en las playas disfrutando de estos primeros calores en la primavera argentina, así que esperamos que les agrade este material, y bueno, refrescar un poco lo que es el mar argentino, y la, la, digamos, la variedad y calidad de especies que tenemos para pescar aquí en la costa Atlántica.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 Con un servicio totalmente completo. Comunícate al 3482 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas la Amistad.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 ¿Cómo andás Gaby? Bueno, hablando entre nosotros, eh, decimos, bueno, vamos a mostrar un día lo que es un reel de, de surf casting o de casting, lo que llamamos de casting normalmente, como para lanzar en la costa, en la playa, ¿no? Que, bueno, ya se viene la época, que es muy importante. Muchas veces la gente no presta atención a los detalles y hace la diferencia entre pescar y no pescar, porque en la costa viste a veces 5, 10 metros, 15, 20 metros más que logremos en la distancia hacen que podamos pescar o no que caigamos en la canaleta en el lugar donde tenemos que caer y no en el, en el lugar equivocado. ¿no? Bueno, acá vamos a mostrar, por ejemplo, este es un clásico escualo restaurado, restaurado nuevo y modificado, todo alivianado, ¿sí? un clásico escualo bacota, y lo que queríamos mostrar es esto. Los riles de casting tienen la particularidad que tienen un carretel bien alto, normalmente, sí. y lo que hacen es ir devanando y acomodando bien el hilo, bien despacito. ¿Esto para qué es? Esto nos sirve para que cuando nosotros lanzamos, que lanzamos con mucha violencia, el nylon salga y no se enrede, salga bien fluido, no se trabe, entonces lograr mayor distancia. Obviamente, estos riles generalmente depende de donde pesquemos, salvo en la piedra, pero en lo que es la playa, en la arena, normalmente se pescan con 0,27, 0,28, 0,30, hasta 0,35, y después se pone como ves acá, ves acá que hay dos colores. Arriba tenemos una salida trafilada, que es una salida o lo que se llama chicote, que viene del 0.35 al 0.70. Son unos 10-11 metros de nylon que vienen trafilados. Arrancan en el 0.35, que es donde lo atamos con el nylon que tenemos cargado en el carretel, y terminan en el 0.70, que es donde aguantamos el plomo. ¿sí? Recordemos que para el mar se usan generalmente plomos pesados para lanzar bien lejos. ¿no? Ahora está muy de moda hacer spinning en el mar, pero eso lo vamos a hablar en conversar en otro día, en otra etapa. Eh, bueno, ahí ya cargamos el reel bien bien cargado, el reel tiene que estar siempre, como ves acá, Gaby, bien cargadito, no sé cómo lo puedes ver ahí en la cámara, que esté bien lleno, cuanto más lleno está, inclusive yo los cargo más lleno. este cliente me pidió que lo cargue hasta ahí nomás. Pero, sí, lo ideal es que esté siempre bien bien bien cargado para que cuanto menos rozamiento tengamos en el borde del carretel, logramos mayor distancia, ¿no? por supuesto. Este en este caso, este reel le pusimos un carretel de grilón. Sí, de los de casting y la tuerca de casting al, al reel, y lo cargamos, ¿no? por supuesto. Bueno, rieles de casting así de la sala hay un montón de modelos, hay rieles económicos inclusive eh, Gaby, mirá. este por ejemplo es el Atomic de Albato es un reel que anda muy bien, económico de 4 rulemanes pero que labura muy suave, con un carretel bien largo como hablamos antes de casting, sí. y fíjate. Como sube y baja despacito y va acomodando bien en el nylon. Aparte es cónico, ¿no? Bueno, realmente este es un reel que no te lo tiro tiras en el aire, pero no llega a los 4.000, 5.000 pesos. O sea que hay posibilidades de, de pesca en el mar muy económicas. Después tenés un clásico, por ejemplo, el Eceptor, el Tica Scepter. Esto es un caño ya de Tica. ¿sí? Un reel muy, muy usado, muy buscado, muy fuerte. Un reel que lo vamos... A tener eternamente realmente es un, un cañón bueno así de suricobo de omoto eh, hay más modelos de albatros que hoy están muy muy baratos y andan muy bien de el axis de de silstar de caster bueno lo que no quiere decir también que a veces un reel grande lo cargamos bien bien bien cargado y nos sirva también para, para pescar en el mar Siempre hay que tener la precaución esa de cargarlo bien, de con el line lo que corresponde y colocar una salida. Cualquier cosa pueden venir acá y lo cargamos en RID, como hacemos con todos los clientes, así que no tienen más que consultarlo. Los esperamos en, en la próxima.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 Cómo les va, espero que en esta ocasión se este encuentren bien. Bueno, ahora se acercan los días lindos, los días para ir de campamento, los días para ir de camping, pasar varios días a pescar, y quería mostrarles algunas opciones que tenemos en lo que son bolsas de dormir. Ahora en el verano, si no se usan bolsas muy abrigadas, tenemos bolsas más finas, bolsas más gruesas, que para que quiera una bolsa ya para todo el año, tenemos bolsas también para los chicos que van de campamento, bolsas chiquitas, estas son exclusivamente para niños, tenemos bolsas rectangulares de este estilo que son tipo momia, se van achicando hacia los pies, ya les digo, de diferentes temperaturas, para invierno, para verano, para todo el año, bolsas con cierre en L, para abrir y usar como una frazada en el verano que a veces se, se torna muy dolorosa. Y después, bueno, tenemos un para usarlo de debajo, carpas, todo lo que necesiten, cualquier cosa no se escriben, tienen nuestros datos ahí al pie. Del, la pantalla. Bueno, vamos a mostrar algo que es un clásico, es el modelo Shark eh, en calibre 5.5, el modelo de repetición. Eh, un rifle de gas muy conocido, ya hace muchos años que se fabrica, de industria nacional. Eh, realmente, bueno, un clásico. falla, realmente anda muy bien. Hoy está muy difícil de conseguir, la empresa está fabricando muy pocas unidades. Por suerte, bueno, tenemos disponibles acá en nuestro local. Eh, este modelo funciona de la siguiente manera. Si te acercas, acá tenemos un cargador, ¿sí? Lo trabamos ahí, donde le cargamos, con este escrito que tenemos acá, los balines. Esto carga 30 balines en calibre 5.5 medio ,5 esféricos. Los balines tienen que ser de muy buena calidad, calibre 22 para el que lo no sabe. Y lo que hacemos una vez que cargamos los, los balines, soltamos acá el resorte, que va a ser el que los empuja. Y lo que hacemos a través de la cordera es tiramos para atrás y para adelante y ya queda lista para disparar. No, vamos. Lleva vamos Lea Vamos Lea, vamos bueno, la Golden Carp también se alcanzaba el... Multiespecies, no es solamente carpa ¿eh? Para la gente que le gusta la En El Club de Olivo se puede pescar sábalo con carnada ¿Qué tal eh? Arriba la primera captura Un sábalo vamos con la Golden ya. ¡Ah! ¡Es más ancho que largo! ¡Qué grande, Lea! Bueno, por lo menos. Arrastra un poco el frío. Sí, esto es una semana de frío y... Y ya entra la temporada. Ve bien de la boca, mirá. La solito, mirá. Para que la gente vea que come el sábado, ¿viste? Sí, Sí. sí.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 La mejor fruta y verdura de la zona. En el kilómetro 143 de la Ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda. Dormis para cuatro personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro Guión del Medio Chis Chis.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 por para atrás? Ahí ya no. Una carta. Suelto, voy para abajo. ¿Avisame? No, no. Subo. Pasate para acá. Subo. Subo. Subo. Subo. Subo. Subo. Si. ¿Sí? Sí. Vamos! <risa> Ese es grande, eh. Eso es grande, eh. Uy, qué carpona hermano. Qué carpona, hermano. Qué carpona, eh.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 En Berizo pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221 59 -21 746. Instagram Facundo 6625. Facebook Facundo.g.alvarez. estamos en el Club de Olivos con el vicepresidente Hugo Didi ¿Cómo estás, Hugo? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, eh, gracias por dejarnos venir a hacer el relevamiento acá en el club. La verdad que lo veo muy bien al club. Sí, eh. está muy bien le estamos poniendo onda y bueno, y acá estamos tratando de conseguir algunas carpas algo filmamos ya, ya filmamos ¿no? tres sacamos. especies. Ah, bueno. Sábalo, boba y carpa. Así ah, que perfecto. Que ya la variedad está, eh, comenzando ah, octubre, ya bueno Sí, todavía mejorando. está un poco fría el agua pero bueno, está, va mejorando. Ya se pueden venir, la verdad es que las instalaciones son muy buenas, cuenta con el muelle acá en Olivos y también otra sede. ¿no? Y tenemos una sede en Entre Ríos, en la localidad de Ibijuy, también, con un muelle de 50 metros paralelo al río, con espacio para quedarse a dormir, para almorzar, cocina, quincho, parrilla, todo muy bien. Muy lindo. El que se, se quiera asociar cuánto está ahora la cuota. La cuota está a tres mil pesos por mes. ¿Sin cuota de ingreso? Sin cuota de ingreso. Espectacular. Bueno, se comunican sí. al teléfono del club y. Ahora 4790 0050. Bueno, la verdad que se lo recomendamos. Muy bueno el muelle, muy buena pesca durante todo el año. Sí. Así que cerca Estuvieron de saliendo lindo tamaño de pejerrey en invierno. Y ahora comienzan a salir las boguitas y las carpas. Pesca todo el año. Todo el año. Bueno, abierto seguimos. las 24 horas del día. Buenísimo. Seguimos. Gracias.